¡Maldición! ¡Voy tarde! Llegas tarde. No me digas. El jefe cree que estás en tu cubículo porque yo lo convencí. Así que mejor ve sin que nadie te vea. Gracias. De nuevo. Rogers, el señor Tom Linson dijo que usted estaba en su cubículo. ¿Se puede saber qué hace aquí? Busco a Mac. Necesito su ayuda para terminar los diseños. No me mienta. Los diseños están en mi oficina desde ayer. Si vuelve a llegar tarde, será despedido de esta empresa. ¿Entendido? Sí. Hola, Adam. Avisa cuando llegues. ¿Quieres? ¿Qué hora es? El almuerzo. Tengo algo que mostrarte. Ven. Bradley Jefferson, uno de los guionistas, vio mis proyectos y me dio la idea de hacer... Esto. Y... eso es... Esto, Adam, es una armadura inteligente. Dame tu chaqueta y te mostraré cómo funciona. La última vez que te di una prenda, la tiraste un perro de orejas grandes y gritaste, se libre, Dobby! Ese perro parecía un elfo doméstico. Listo, presiona el botón en tu bolsillo. ¿Bueno? Harry, no, no lo hagas, soy tu mejor amigo. ¿Qué? ¿Crees que no hice esto antes? ¡Ya hice las pruebas! Totalmente a prueba. A la próxima, avisa. Cálmate, miedoso. Se puede saber que es todo es escándalo. Resulta, señor, que le estaba mostrando a mi amigo un invento. ¿Y quiere decirme qué relación tiene eso con su trabajo? Queda suspendido por un mes. Felicidades. Me toca pagar un mes de renta a mí solo. Esto es el futuro para la policía. ¿Y me suspende? No te contrató para eso. Tendré que trabajar en la ubicación secundaria. ¿Tienes otro lugar para tus experimentos? Está un poco descuidado y sin recursos, pero sí, está en el apartamento con una entrada secreta. ¿Construiste un laboratorio secreto en un apartamento rentado? Trata de mantener el pago al día, jeje. Voy a instalarme en el laboratorio, ¿vienes? Llegué tarde y tengo trabajos extra, será para otra ocasión. Sí, algo así. Thank mm -hmm. you.